Hola, en este video vamos a ver cómo se trabaja con this. Empezamos con una página que tiene un esqueleto en donde está eh, declarado el lenguaje, el tipo de caracteres, UTF-8, que es para que se vean los acentos, las tildes en español. Después el título de la página, que es el que se va a ver en la barra de títulos del navegador. Y acá donde dice Link, Rel, Style Sheet, HRF. Bueno, esta parte es la que vincula el html que tiene el contenido con el css que tiene el estilo. Es, es decir, que el archivo que tiene el estilo se tiene que llamar, porque lo dice acá style.css, yo le puedo poner otro nombre. Bien, acá esta parte sería la de las declaraciones y el encabezado. Ahora viene el cuerpo de la página. ¿Sí? que empieza con body y termina con barra body. Es decir, todo lo que está acá dentro entre body y barra body es el cuerpo de la página. Que a su vez lo tenemos organizado entre encabezado, el encabezado, el encabezado visible del sitio, lo que se ve dentro del cuerpo de la página, una sección que es la que contiene la parte principal del contenido, eh, principal central del sitio y el pie de página, o footer, pie de página, que es la parte que está siempre debajo de todo. Bien, entonces, para empezar a probar, en la parte donde dice section, o sea, en, en el contenido en sí, vamos a poner div y un eh, contenido dentro del div. Por ejemplo, podemos poner un párrafo que diga zapatilla modelo 1 porque vamos a hacer una especie de eh, tienda virtual. Ahí está, tenemos cuatro modelos de zapatillas. Guardo. Y vamos a ver qué se ve en este momento. Ahí está. Se ve el encabezado de nivel 1, H1, bien grande, jerárquicamente. O sea, está, se muestra la jerarquía de los encabezados. El encabezado de nivel 2, un poco más chico. Y después, los cuatro DIRS que no, no tienen nada más que el texto. Por último, el pie de página, el footer. Muy bien. Eh... Entonces ahora vamos a definir el estilo, primero le vamos a decir al body, al cuerpo de la página que el color de fondo sea por ejemplo un celeste bien clarito. Por ahora nada más que eso, al encabezado le vamos a decir que tenga un color más oscuro. Siempre cuidando el contraste. Que tenga un contraste suficiente. Le vamos a decir que el texto en sí, o sea, color, sea blanco. Muy bien. Después le vamos a dar formato a la sección. Le vamos a decir eh, que va a tener un ancho, por ejemplo, del 90% del body. Por ahora solamente eso. Y al footer, el pie de página, le vamos a decir... Que tiene el mismo background color que el encabezado y el mismo color de letra. Y también al footer le vamos a decir que el texto se alinee a la derecha. Muy bien, a ver, vamos a guardar y volvemos, actualizamos. Ahí está. El footer está alineado a la derecha, el encabezado. Y de nivel 1 y de nivel 2 tiene el mismo fondo y color de beta que el footer. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con los divs. ¿Cómo hago para darle formato a estos divs? Les tengo que poner una clase. le voy a decir, como estos divs van a contener artículos de una tienda virtual, de una tienda en línea, eh, entonces voy a poner Producto, Dear Class Producto, muy bien, y ahora voy a ir a la hoja de estilo y le voy a decir qué tiene que hacer cuando cualquier cosa sea de la clase Producto, por empezar le voy a poner un borde le voy a decir un borde gruesito, que sería de dos puntos, dos, dos píxeles, de un color eh, violeta y solid, es decir, la línea continua, si no podría ser dotted, punteado, eh, y background color, o sea, color de fondo, un violeta más oscura, entonces el color de texto también blanco y vamos a probar a ver qué se ve con eso, entonces lo que hice acá fue crear una clase punto .producto y acá en el index, en el html a los divs que contienen productos, le puse div class product. A ver, vamos a ver cómo se ve acá. Tenemos el div que ocupa el ancho del contenedor y tiene un borde de 12 píxeles con eh, un texto de color blanco. Volvemos acá y le vamos a decir que los productos no sean de todo el ancho del contenedor, sino que sean chiquititos como para hacer... Este, recuadritos chiquititos, entonces para eso le voy a decir que el ancho de los productos sea de por ejemplo el 30% del ancho de la pantalla, si le digo 30% deberían entrar 3 a lo ancho, sin embargo acá cuando actualice me sigue mostrando uno debajo del otro, ¿Cómo hago para que pegue cada uno de los divs al del lado, al de la izquierda. Para que cada div se pegue al de la izquierda, le tengo que decir float left. Entonces, ahora sí, un div, el siguiente se pega, el siguiente se pega y el siguiente ya no entra en el ancho de la pantalla, entonces queda abajo. Y el footer quedó en cualquier lado. ¿Por qué? Porque tenemos los divs que están flotando y el footer que no está flotando. Entonces se pone donde, donde le toca, donde cae. Entonces acá le tengo que decir dos cosas. Una, si quiero que entren los cuatro divs, le tengo que decir, por ejemplo, que miden un 20%, así si entran en los cuatro a lo ancho. Y al footer... Le tengo que decir lo contrario de flotar, o sea que no flote. Para eso le tengo que decir clear bots. Clear bots. A ver. Ahí está. El footer quedó abajo de lo que flota, no al costado. Y los cuatro ítems de zapatillas quedaron uno al lado del otro. ¿Cómo hago para que se separen un poquitito, que no queden pegados? Les voy a dar margen. Es decir, el margen, que si puedo decirle un margen para la izquierda, le puedo decir margin left, por ejemplo, 0.5em, que significa... em es el ancho de la letra m del font que esté usando en ese momento, en ese lugar. Acá le estoy diciendo que el margen a la izquierda de cada uno de los divs sea de media letra M. Ahí está. Entonces a cada uno le di margen a la izquierda nada más, no le di margen arriba y abajo y a la derecha. Si quiero darle margen en todas las dimensiones, directamente pongo margin, sin aclarar nada. Entonces... Ahí se separaron más todavía, porque cada uno de los tiene margen a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Perfecto. Bueno, lo bueno de ponerle porcentaje es que si yo voy achicando la pantalla, se van achicando también los recuadritos. Eso significa que un sitio web que se maqueta de esta forma con porcentaje se adapta al tamaño de los distintos dispositivos a las pantallas vamos a ponerle además espacio desde el borde del div hacia adentro ese espacio se llama padding 0.5 m EM, es decir que le voy a decir también media letra m Entonces, entre el borde del div y la z de zapatilla hay un espacio que antes no había. Y le vamos a agregar, vamos a ir al índice, vamos a agregarle a cada uno una imagen. Siempre img. Que es imagen src que es source el de dónde viene y siempre un texto alternativo para personas que usan lectores de pantalla o para cuando la imagen no carga que se vea el texto alternativo zapatilla de color azul ahí está por supuesto que tengo en la misma carpeta donde está esto donde estoy trabajando, el archivo zapatilla.png. Perfecto, muy bien. ¿Qué ocurre? Que la zapatilla quedó demasiado grande. Dijimos que cuando trabajábamos con porcentaje, el tamaño de contenido se adaptaba al tamaño de la pantalla. Pero si mi zapatilla, yo no le explico ningún a la imagen no, no, no le digo que tenga determinado porcentaje, va a quedar siempre del mismo tamaño. Entonces, para que se adapte al contenedor y además al, al tamaño de la pantalla, vamos a decirle, acá abajo, que dentro de la clase Producto, todas las imágenes tengan un ancho, por ejemplo, del 80% por ciento, guardamos, ahí está, entonces la imagen mide un 80% del div que la contiene y para hacerlo un poco más lindo puedo decirle que dentro del div producto contenido se alinee al centro, esté centrado, a ver, ahí está, muy bien, qué pasa si tengo más productos, cómo se van a organizar, a ver le voy a poner algunas Zapatilla 2. Porque tengo dos imágenes, obviamente, en la carpeta donde tengo estos archivos. A ver qué pasa. Ahí está. Bueno. Entonces tenemos las las imágenes de un tamaño un poco desparejo en altura y lo queremos emparejar en altura, no en ancho. Entonces vamos a decirle acá, en lugar de width 80%, height y le podemos dar un, una altura en ems, o sea, por ejemplo, 5 em, a ver, a ver qué ocurre. Cuando achicamos, ahí está, bueno, cuando se achica mucho se pasa un poquito, ahí podríamos darle también un poco menos de anchura, pero está bastante bien así.